Hola, ¿cómo estás? Hoy te presento en este video, en esta presentación, nuestro proyecto llamado Estancia. ¿Sí? Es un proyecto muy interesante de terrenos campestres, terrenos patrimoniales, lo que antes eran terrenos de inversión. Tenemos la parte 1 y la parte 2. ¿Qué es lo interesante? Pues que está de vecino de Residencial Ucún, que sabemos que es una privada, que contará con servicios y amenidades, muy interesante. Entonces, comprar en una de estas dos partes de estancia será muy interesante por la plusvalía que le va a dar nuestro mismo desarrollo residencial Ucun. Igual podemos ver la, la gran ventaja que tiene en cuestión de la, la cercanía que tiene con Mérida y con CISAL. Eh, legalmente pertenece al municipio de Junocmá, como les comenté, pues está a 20 minutos de la playa de Cisal, a 5 minutos de la plaza Gran Santa Fe, que está en Cauquel, o sea que tiene comercio cerca. Eh, vuelvo a repetir, es un proyecto de lotes campestres, lo que antes eran lotes de inversión. Es propiedad privada, tiene certeza legal. El total de los, del proyecto de estancia es de 8 hectáreas en su totalidad. 149 lotes y quiero comentarles que hoy por hoy solo hay disponibles 46. Los lotes promedio son de 450 metros cuadrados con un precio de 437 pesos por metro cuadrado. El enganche mínimo es del 15% y hasta 36 meses sin intereses. El apartado lo podemos, se puede realizar con 5 mil pesos. Se entrega sin servicios y y las ventajas que puede tener es que es una zona urbanizada, vuelvo a repetir, Residencial Ucún, nuestro, nuestro proyecto en privada, le va a dar gran valor a estos lotes campestres. Entonces, le va a dar mucha plusvalía. Entonces, te invito a que lo promuevas. A lo mejor hay una persona que no, no necesita construir de inmediato, pues le podemos ofrecer estancia, que son lotes que pueden esperar, podemos decir que son lotes de inversión que con el tiempo van a tener plusvalía y si tu cliente no le urge construir, le podemos ofrecer este gran proyecto. Podemos ver, el argumento que tenemos de venta y a mí me sirve mucho es la cercanía a Mérida y la cercanía al puerto de Cisal. Si tienes alguna duda o quieres que te amplíe la información, estoy a tus órdenes. Gracias.